...va en la misma línea, es eh, identificándome con la, el comentario, o lo que expresó en el día de ayer el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, donde él decía que él no se opone a que los recursos que se le suministran a los partidos políticos por parte de la Junta sean reducidos. Además, le hizo una especie de llamado también al presidente Luis Abinader, que ha estado mostrando... Verdad cierta austeridad cuando decide bajarse el sueldo, enviando intentando enviar un mensaje a sus funcionarios también para que pudieran eh, hacer lo mismo, sobre todo los, las instituciones, llámese a los legisladores en este caso, por también Guillermo le, le, le hace un llamado al presidente diciendo que esta medida debe ser extendida, ¿verdad? con el fin de establecer sobriedad sobre todo en los gastos que tiene el Estado eh, Dominicano, por ejemplo, y él decía, así mismo lo especificaba, en los gastos de, de representación, vivienda, viajes, eh, consejeros, combustible, compra de vehículos, arreglos claro. de oficina, entre otros, entre otros gastos que tienen estos funcionarios en el momento de, de asumir eh, el... el, el la responsabilidad claro. es asignada por parte del gobierno. Entonces yo estoy de acuerdo con Guillermo Moreno. Él dice no oponerse a los a lo que se les reduzca la cantidad de lo que se, a las asignaciones a los partidos políticos, pero también llama al gobierno a que extienda esta acción con mayor sobriedad, ¿verdad?, para manejar, eh, reduciendo también esos recursos que son, que son utilizados por los diversos ministros eh, que tienen bajo su responsabilidad guiar esos, esos, esas diferentes instituciones del Estado, que también debe hacer lo mismo. Porque para es un secreto que gasta, por ejemplo, el gobierno cuando nombra a un ministro en asuntos de vivienda. Eh, que si, por ejemplo, no, no reside en Santo Domingo, automáticamente ese ministro tiene que mudarse y estoy seguro de que esa vivienda va a ser sustentada por el, por el, por el ministerio donde pertenecen. Los viajes, los asesores o consejeros eh, que se buscan, el gasto de combustible, los compras, las compras de vehículos, esas son verdades mm -hmm. que está diciendo el, el, el, el, el presidente de Alianza País. Y yo entiendo que también el gobierno en esa parte debe... Eh, eh, preocuparse para que esta situación también se pueda por lo menos mínimamente corregir, porque al hacer esto es una gran, es una significativa cantidad de recursos que se está ahorrando, recursos estos que pueden ser entonces eh, eh, distribuidos en acciones que van a beneficiar a los dominicanos en las diferentes áreas que se puedan colocar, porque en este momento ciertamente hay necesidad por dos quiere la República Dominicana y de alguna manera hay que buscar esos recursos que no solamente sea a través de préstamos, que van a comprometer o que han estado comprometiendo más la República Dominicana en el futuro. Así que, de acuerdo con este planteamiento que hace, que hace eh, Guillermo Moreno, tú dirías, bueno, Alianza País, un partido pequeño... Que recibe poco, pero si de esos pocos que recibe también está de acuerdo que se le sigue reduciendo no, lo, claro. que, lo que se le suministra. Lo que uno bueno, eh, un sabe más que otro dueño de un partido y sabe dónde, dónde se va la zona. Correctamente, y, y no solamente estar de acuerdo con que se le reduzca la cantidad que reciben, sino el, donde le dice al gobierno también dónde debe ir, dónde se debe reducir para que vaya en busca de recursos, que es lo que se necesita eh, realmente en este momento. Así que cero que nosotros Acuerdo, ten, eh, hemos llegado al final, verdad, eh, con la firme convicción de que mañana viernes nos acompañarán de nuevo eh, para nosotros llevarle como siempre esa orientación y esas informaciones a toda la región del Nordeste. Agradecido de la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre eh, sigue con su apoyo para que nosotros sigamos informando y orientando a toda la región del Nordeste a través de este Canal 8.